te puede ir para el mofongo, olvídate de eso que viva, los gigantes. que viva mi equipo no me baje la cabeza usted que elisei hace tiempo que se fue en la me capital tan fría honradamente de ser fanático de los gigantes de Cibao no yo no haga me eso. retiro haga eso no haga sí. eso no, haga no es personal eso. yo puedo hacer lo que yo quiera no no eso no. es algo personal usted es un influencer no, ah pero inf tengo vida propia usted es un yo influencer puedo hacer. no lo, es, lo, es lo, que no lo que usted piensa y lo que es usted que no, hace no, mucha no, gente lo copia no no no no que pensar, no yo me retiro no no es que me retiro es eh. que no voy a seguir a los gigantes del cibao yo es que yo soy muy sentimental pero hay cosas es que, que se no, tienen que quedar en un juego. No, es, en que, terreno, es que no puedo. En el terreno, no se puede, juego. señores. Buenas tardes. Cúsenme que entramos así con... Peleando. Con esa nota bajita. porque Usted sabe, no hay que hablar. Se perdió eh, ese, esos juegos... Uno tras de otro, viniendo de atrás, dos veces. ¿Sabes qué es lo que pasa, Néstor? No, no va a dejar él que y, yo termine. Y qué bueno, no, pero que ¿no? como tú, hay mucha gente en este pueblo ¿Eh? que tienen que entender que el otro equipo también tiene un guante, un bate no y una pelota. No son excusas. Porque que la gente cree... No hay, que, no hay excusa. Los tres primeros juegos que no los jugantes le ganaron a la No sala. hay excusa. No hay excusa. Para esos juegos no hay excusa nada. Perdieron. Pensamientos son libres y no se pueden emitir por aquí, pero... No, que no, no. No, no, yo no sigo eso. Es un juego. Que yo, pero que me deja a mí, a mí, déjame a mi vida. Yo no, si no quiero seguir malo gigante, no sigo. ¿No entiendes? No sigo, pues yo no quiero seguir. Yo, déjame a mí con voto rezo. Obviamente. Pero esos son los primeros que se van. En las últimas temporadas, ah, el primer equipo que le califica. oiga, oh, oiga, oh, espérese, man, deme la razón, si yo no, espérese. Esperame. Que Dios, que Dios, <coughs> yo <ni> clavo. <coughs> ¿Cuántos años tiene Botton Red Zack? Como dijo él, que no gana un campeonato. Pero son una gente así, mira. mira sí, pero, como, mira pero por ser así, por ahí, no por me sea, de... parece que hallaron una... Me dieron, se, no, no, fue... me dieron mi felicidad. Estamos aguantando la derrota. Me dieron mi felicidad tranquilo. Pero lo que te estoy diciendo no Nesto, me hable de eso. No, es que hay me... que castigarlo. Es no que hay que castigarlo. Hay que Hay que castigarlo. a los gigantes. No, no, está llegando, no. porque pidió un que no, no, no. No, no. No. No. No. No. No. No. No. Entonces, si es para eso, que no llegue. Porque somos la vergüenza como deporte, San Francisco no, Macorís. No, no claro que sí. Eso no es Hubo un mal manejo ahí de todo el mundo. No me hable de eso. Eso no es verdad. ¿Cuál, no, cuál no, era el mejor equipo? No, no, no me hable de eso. La, la, la, ¿Las estrellas o los gigantes? No me hable de las eso. Estrellas, un equipazo, no me hable de mano. eso. Y, y perdieron. ¿Quién es el mejor equipo de la historia? No es el Y hace tiempo que está acotado. No me En de la eso. capital, las luces están frías que hay que echarle vaina, calentador para que puedan prender de ahora para adelante de tanto Dale, tiempo. No. Es que, que segunda vez alguien que me demienta, que llamen a, a, y me demienta. Segunda vez en la historia que pasa eso, viniendo de atrás, tantas oportunidades. ¿Tú me vas a justificar eso? Amigo? Entonces, tú me vas a justificar Sin Ao, con dos envases. Y venga un 2004? hombre que puede tocar la pelota y no tocarla. Pero déjeme decirle algo. ¿Eh? Espérese. Sin Ao. Usted, usted dijo ahora mismo que usted es Bottom Resort. Sí. Entonces, pues ¿qué pasó no, en el 2004 no con Bottom y Yankee? Sí, por eso estamos no, no, hablando no, de los de, de, de atrás. Pero no haciendo tollo. ¿Eh? No, no, no. No, no, no los yankees no estaban haciendo tollo. Oh, Ayer ya. era bateando Manny Ramírez la el equipo, y la BT. No, no. Ajá, no ¿Y no, los no, gigantes? No, no, no. ¿Cuántos palos tienen? No, no, no batean las águilas, no batearon. Oye, y pierden el no, juego no, no. por de dos y tres carreras. No, ahora? no, no. Las águilas había bateado. No me hables de eso. No justifique esa pérdida. No justifique. Si había un millón de. De fanáticos de los Yankees, hay 300 más grande de, de la historia del mundo en el béisbol de los Yankees. Pidieron. Pero bateando. Wey, bateando, pidieron. pero. Bate, ¿Cómo se daban los juegos? ¿Cómo se daban? No, ¿Cómo se. Eh, peleado. Eso era ahí, un Johnny Damon, un buen Posado, wey. pero peleado. De 3-0, el equipo sentido, más grande del Yo mundo me había que sentido feliz. Todos los Mira, mira. Los yo me había sentido feliz, orgulloso si hubiera sido ahí, ve. ¿Y cómo fue? Ahí. Yo está loco ¿Por ¿Pero hoy. y cómo fue? Pero usted no vio ese juego, usted no lo viste. Uno a cero vienen y lo empatan, después dos a uno se pero empatan. Pero si tú estás después loco, eh. Y todavía viene el noveno y ni el equipo hace como tres tú carreras. Tú estás loco, eh. ¿Pero y cómo fue el juego? Yo, yo, pero yo usted, lo estaba pero viendo. Pero estoy hablando. Bate mira, en el séptimo me déjame y hablar. ¡Ey! Que me deje hablar. Empatado. Oye, escúchame, escúchame. Mira, no hay algo, no hay algo, ¿verdad? Viene un chocador de pelota, un, un peloterazo que es José Siri. ¿Verdad? Sí. No hay un out en parte. ¿Verdad? Hasta los managers of mandan a tocar ahí. Ve, era tocar, ve, ¡pam!, para mover los corredores. Y hay un out con un fly, baja, baja una. una. Pues yo no soy manager y, y gente en tercera. ¿Qué, qué, ¿Qué mandan a hacer ahí? un fly y le, dio una bola alta, pues, y le dio a un bolón ¿tú entiendes lo que te digo? Se final, yo me a... ¿tú entiendes? no pero se pero puede, no puede maltratar baseball, no, no. y suerte que yo, que yo no aposté porque si yo había apostado voy y le quito una letra a los gigantes y me la llevo para mi casa claro, <risa> para que <risa> tenga... ay, ay, ay, ay, ay, ay llegó un aguilucho que no sabe dónde queda el estadio de las águilas Oye, ¿qué te pasa, eh, <risa> <risa> pues, Villalona eh, Dime la dirección. Villalona viene, ¿cómo es que lo recoge los huevos? <risa> en los campos, con la canasta, <risa> poniendo huevos a más y mejor. Ahora viene el que es de lo de Azayla No, no, no. Enfócalo, enfócalo, enfócalo. Enfócalo ahí. Enfócalo ahí. Enfócalo, traicionero. Vamos a darle crédito. A, a que, ay, ganó, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ganó, ganó. ¿A qué hora sale la caravana tuya? La celebración lo no va a celebrar, todo eh, no, no, y anoche, ¿qué fue lo que hicieron? ¿A dónde? Señores, vamos a ser grandes. Mira, mira voy a decir a la gente, primero. vamos Pimete. a ser grandes Te... con los grandes. Vamos a darle crédito al equipo de las Águilas, eh, No, No, de abajo, no se lo puede dar a usted los créditos. Eh, adelante, déle los créditos. Mire, el equipo de las Águilas, señores, oiga bien, fue el único equipo en la República Dominicana que estos ojos han visto, no sé si otro lo ha hecho, que lo vi gincarse en la lomita a darle gracias a Dios cuando ganaron el juego en el segundo juego me parece que fue el segundo juego se sentaron en la lomita se hincaron todo el equipo de las águilas y hicieron una oración en el medio del play ese equipo y vea los resultados no estoy diciendo que Dios juega pelota pero si alguien se arrodilló y le dio la gracia a Dios pidiendo 3-1 fueron ellos ¿Y gente está ¿Me en entiende. Y incluso después de eso hicieron un video mis amigos de los gigantes criticando esa parte y que señor eh, eh, lo único que te estamos pidiendo es que no sea barrida eso no, señores la bulla no es buena la bulla no es buena mire los resultados vámonos a la bulla del día mire los resultados crédito a ese equipo que vino de abajo señores, la bulla del día eso la bulla no del día oye, nosotros. oye la bulla de día, no, no hablo de eso infanate ya, que no. Las, yo estaba muy contento, claro. Siempre. Estaría, muy contento. Siempre habrá un octubre dentro del año. Sí, para eso. Yo no. A mí usted no me va a ver a mí haciendo esa aleluya. Señores, eh, fuimos a la calle, fuimos a la calle, ¿verdad?, con un sondeo. Vamos a ver qué es lo que la gente opina de, del equipo de aquí de San Francisco de Macorís los gigantes del Cibao. Vamos a ver. Que ellos, ¿qué? ¿Cuánto aportó para pagarle a, a Ronald Guzmán o a Siri? O a un pinche de eso. ¿Cuánto aportó? Nada. Y, y eso de aportar, eso no me venga con me esa temática. A la gente que pierde millones de pesos al año. No, no me venga, que se enferma muy rápido. ¿Cómo que se enferma muy se rápido? Se enferma. No, no, Estaban no, vacunados no, no, todas las águilas. No, no, Neto Flor. <risa> Tú sabes no, muy no. bien que se va a ganar y a perder no sé, a un juego. Sí, sí, sí, sí. Señores. Sí. Sí. Entonces, yo le voy a hacer sí, una sí, pregunta sí, a ustedes sí, ahora. Cuando sí, los gigantes sí. le ganaron los tres primeros juegos a las águilas, estaba, ¿qué tenían las estaba águilas? Estaban jugando entonces? bien, no, no estaban no, jugando bien. Las águilas. Estaba, es que fue muy obvio. Pero que fue el mismo, fue el muy obvio. El mismo obvio. equipo muy obvio. Fue, fue muy el mismo obvio. obvio. Juego, Señores, vamos, vamos a recibir llamadas. 809-725-0505. 809-725. Sí, hey, ¿Eh? Pues quieren ¿Eh llamar en inglés también. Sí, como usted quiera. No como usted quiera. Hello, buenas. Hello. Vamos con la recarga, 809-725-0505, <risas> llámenos y dé su opinión de esa derrota avergonzada. No fue Luz, ¿no? Con un nuevo equipo, esta fiesta, con un nuevo equipo, ¿Sí? son los gigantes y de San Francisco, y son los gigantes y de San Francisco. Caedito, ¿Sí? ricaedito. Ojalá, lo voy a decir ojalá N y no N te quede y caíme y toque de queda. Neto Flow. Oiga, lo que les voy a decir a ustedes, señores. Un juego es un juego. Sabemos que el equipo tuvo muchas oportunidades. Eh, gusta, eso, eh. Eh. Pero la verdad es que decirle, wow. no podemos sacrificar. Perdieron honradamente, ¿verdad? No perdemos. Llegó, Perdieron. Oiga, llegó a un séptimo juego. Wow, wow, wow. Eso fue Llegamos a un wow. séptimo juego. Wow. El licencia, fue no hace tiempo. Wow. La capital wow. se apagó. Wow. ¡Eh, increíble! ¡Wow! ¿Eh? ¡Qué orgulloso se siente él de su equipo! ¿Eh? ¡Wow! Los toros, los Veniendo toros. de atrás un gente de un 3-0, Enhorabuena. lo buenas! Sí. Su opinión sí, sobre la derrota de los gigantes de Ciba. Sobre el juego, sobre el juego, porque puede opinar de las dos cosas. Ah, sí, esta gente, gente murieron ya eh, eh, eh, en el tercer estado sin respiración. <risa> Ahí está. Vamos, otra llamada. 809-725-0505. Eh. No, es que tú puedes venir aquí, oye, con un profeta a hablarme de eso. Es que Mi, la y no gente. No quiero saber es eso. Que voy a decir. No que de eso. No me hablo de eso. Es lo buena. Los pulmones me duelen con ella. Es lo buena. Lo mejor. Aló. Su opinión sobre la derrota sí. de Rota, los gigantes. Sobre juego. Dígale a este caballero que los mejores que aportan son los fanáticos. Es verdad, Jorge. No, no, no, Es, no, verdad, no. Jorge? Mentira, ¿Es verdad, Jorge. Mentira. Este no, año, es verdad, este año. verdad. Este año no? es verdad. Es verdad, es verdad. un peso aquí? Es lo buena. es este una Ni una es boleta, es, boleta se es lo buena, está la viendo. O. Es lo bueno. Su opinión sobre la derrota de los gigantes. Está la. Todo, voy a decir todo. Si yo pudiera cambiar el, el Serie 56, fuera bueno. Oh. Estado lío. No, bien. Estado lío. Váyase. No, no. Estado lío. No, no. No maltrate. Terciera. No lo maltrate, los fanáticos. No maltrate. Lo buena. No, pero con el sí, buena de tarde. Pecos, Hello. De la Vega. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, jefe? Dime su pues opinión sobre la derrota. Estamos bien, alegre Porque yo lo que no quería que ganaran era la gente de, de la capital. Si no, soy aguilucho, pero. Que ganaban los gigantes me hubiese quedado tranquilo. Ahí ahí pues, gigantes, Después de son sí, sí. gigantes porque somos del Cibao y desde estar gritando, que eso le ha pasado a todos los, los equipos de, de grandes ligas, han durado hasta 100 años, que no ganan 50 Ahí está, desde La Entonces, Vega, de La Vega nos está llamando. Está. Un aplauso, a ese caballero sí, de La sí, Vega, tú, de La Vega. No, no, pero sí, tiene que respetar los fanáticos de corazón, sí, que éramos pero, pero, nosotros, pero, éramos o, nosotros, los fanáticos de corazón. No me hable caballero. No, no, no, no, no, no. No, no, no, es que usted es la buena. Hello. Oh, por Ricardo Aguilucho también. Eh. Ricardito, estamos coteando. Hello, buena. Es que usted hacer una llamada. Mata de Costuy, le estamos hablando de aquí. De la mata de Costuy, bien. Su opinión. Diga, dígale, dígale a ese caballero que hay que sacarlo del aire, que no va a ganar sin los fanáticos. Exactamente. Eso, fanáticos. Eh, bien. Los fanáticos es el alma del equipo y se le faltó el respeto, venga acá, No se le faltó el respeto, vení, vení, y que no, no, y, y eso, usted tiene un teléfono, un, un sí, gerente ¿sabes? ahí. Yo le hago no sé una pregunta a usted, cuando las Águilas pidieron 3 a 1, ¿dónde estaba el respeto pero de los Pero que antiaderos? no fue no tan obvio, respeto. pero que no, no fue, fue tan obvio, no fue tan obvio esa derrota. Guaricaid, ah, en miren, ya fuera de relato. No, no, no, no, dentro no, no. del marco de respeto, cuando usted va a llamar a un programa tan internacional como este, gracias a Dios, Un saludo al Alfa, nuestro amigo que hable, de hable dentro del marco de respeto. ¿Por qué? Porque la serie 56 no solamente se la amerita a los gigantes Es que tú del estás defendiendo. Tú estás defendiendo lo tú indefendible. Tú estás defendiendo lo indefendible. Está tirando los fanáticos al suelo. Es que fanático de corazón. De un tres horas. Vámonos a la pausa para callarlo. Vámonos. También, usted está tan mal de vamos. Vamos, vamos a la pausa. Señores, pon ni poner <susurra> el GPS <risa> saben ellos en Santiago donde más di que sea aguilucho lo que no pasa míralo. es que hay gente Neto que le encanta llevar la contraria al otro no importa si lo que ellos están apoyando ellos no saben ni dónde no, dónde eso pero es llevar la contraria ¿entiende? es llevar la contraria un saludo a nuestro amigo y hermano Papi Juan no, no, yo pensaba yo no. la seguridad de papi eh. Juan Óyeme, y de seguridad, de Papi el, el Juan, te Esperando en este programa tener su presencia. Claro, canal, claro, mal. Papi Juan. Hello, buena, hello, buena. Yo estoy aquí, soy de los gigantes. Sí, buena. Su opinión sobre esa derrota de anoche. Mira, yo te voy a hacer, yo te voy a hacer real. Mira, eh, Brian Peña manejó demasiado malo, mi mano. Nosotros teníamos esa victoria en la mano. Es una frustración que tenemos todos los gigantillas. ¿Cómo es posible que tus eh, cerradores, tus preparadores estén mal y tú un, un, un jugador, abridor que te está haciendo el juego que en el juego que le ganamos a las estrellas tiró 106 picheos como con 7 días de descanso y viene y lo saca teniendo 68 picheos donde nada más permitió dos y, y los dos y fueron dos honrones que el juego estaba empate parte 2 a 2 Óyeme si, Brian, si hubiese visto otro manager ahí que no hubiese sido la experiencia de Brian Peña, nosotros hubiésemos sido campeón y hubiésemos estado celebrando hoy. Ahora, me quito el sombrero ante Ronald Guzmán, Eguti Gutiérrez y José Sigiri. Esa gente se tiraron Llegamos el equipo encima. El, el, si te das cuenta, Ronald Guzmán, desde el Juego de Santiago, ese muchacho estaba jugando lesionado de un pie. Y respetó tanto a esta fanaticada que ese muchacho no faltó a un partido y siendo grande liga, con todo el futuro por delante, tú lo veías que estaba jugando como si estuviera buscando firma, comiéndose esa, esa tierra. Es así, es oh, así. Oye, ese muchacho hay que hacerle un estatus en la y provincia de Duarte. Muchas gracias. Claro, claro. no Ellos, ellos jugaron con todo... El amor y todo el corazón, esa aquí. parte, pero hubo un marco, como sí, quiera. Pero hay cosas que tenemos que aprender a dividirlas. A fulano y a fulano y a fulano los respeto por el trabajo que <risa> Ya, Juan, es, es, rica dito, eh, ricaidito, eh. Está estima ricaidito, eh. Pero ese, yo pensaba eh. que era aquí adentro que estaba oh, el caballo. Ven acá, yo dije, ven acá. Y fue papi Juan. Yo, pues, gritó Villalona. Yo dije, ven acá te de sombrero y la bote, papi Juan, que vino un caballo. Eh. Respeto esa llamada, me quito el sombrero ante ese televidente que llamó. Eh, con respeto, dijo, Sí, su punto sí. Negativo, pero su está bien, positivo. mira, está bien, está bien. Deja, déjame hablar, no vamos a hablar de los dos juntos, déjame hablar. Lo que te digo es que se debieron hacer movimientos, que ellos se quedaron con la mano atada. Pero no podemos echar el tiempo para ti, Ah, no, pero tú empalar. te en defensa, eh. Tú, a ti ni, ni, ni Sócrates me se te lleva a ti, eh. Pues tú te en defensa totalmente. No vamos a hablar de eso ya entonces. Es que tú estás no, en un de es, permanente. No, ah, no. Pero porque yo estaba en ataque ayer los gigantes, ¿no? Porque yo estoy perdido y dolido. Porque si yo pierdo A ve si yo pierdo A Ibe y, y y jugando bien no es nada. Porque son nueve innings, son dos equipos. ¿Tú entiendes? Pero no, así tan pendejamente, no. Y es verdad, ese piche aguantaba 170 picheos y lo sacó en 60. Eso es verdad. Ah. Pues si esa es la verdad, enfóquese en esa verdad. No Hay varias Pero verdades. El no me mete el equipo entero en un saco. Ah, no, en un saco no, no. Dígame, usted quiere hablar de Mañi no. y de pinche. Usted se enfoca en ese no tema. Hubo. No hubo. Dígame que el equipo entero es malo. Vamos, no, vamos. Decir, vamos. Su vida y lo no si mal. tenía un millón de fanáticos, tienen mil y, no y que, que lo cuiden. y que lo cuiden. y de pandemia recuperamos Ajá, eso. Ajá, llévate de eso.